no podés pensar en ese nivel de profundidad es más por ejemplo vos cuando bailás, usás el cerebro y pensás movimientos no podés pensar en niveles profundos de movimiento no los podés hacer ni aunque te los expliquen 25 millones de veces no los vas a poder hacer no porque no te dé el cuerpo porque tampoco podés pensar a nivel físico a nivel físico de, de entender Fuerza, velocidad, tensión, detalles. No podés pensar, así como hay pensamiento matemático, hay un pensamiento físico. No hay forma de que vos pienses en esa, esa complejidad para poder ejecutar ciertos movimientos, no hay forma. Tenés que aprender a hacer lo general para ir luego a lo específico. Siempre, de lo general a lo específico. Así nace el ser humano. El ser humano es una pelota, después le salen así los brazos y la cabeza, Después le salen los deditos, la mano, después le salen los deditos. Siempre de lo general a lo específico. Y cuando aprendemos, también aprendemos así. Cuando aprendemos a desarrollarnos, primero aprendemos a, a mover lo, lo general. Y los movimientos finos es lo último que viene. Lo mismo con la, los procesos de pensamiento. ¿Sí? Y a veces esos pensamientos finos eh, son distinciones tan pequeñas que hacen una enorme diferencia, pero enorme diferencia. Es así.